Lo bueno es que no tenía que ir a clase, pero aún así todos los días me tenía que conectar al ordenador para poder hacer las tareas, que me las seguían mandando. Al principio lo de utilizar el ordenador fue un poquito lioso, pero después pues me acostumbré. No está mal la experiencia, pero sí fue diferente.